a este comunicado que nos envían y que fue realizado por los organismos que tienen que ver con lo que es eh, la industria avícola en la República Dominicana ah, es importante. dice ante las informaciones divulgadas por la prensa sobre la enfermedad del Newcastle en República Dominicana la Dirección General de Ganadería y la Asociación Dominicana de Avicultura. El organismo encargado de la sanidad animal mundial es la Organización Mundial de la Sanidad Animal. La misma establece que el virus de la enfermedad del Newcastle no representa riesgo para el consumo humano. Esta organización, en su Código Terrestre y Artículo 19, 9 y 20 y 10, 9 y 21 indica que el virus de la enfermedad de Newcastle es control oficial y tiene implicaciones y para el comercio internacional, no para el consumo humano. La industria avícola dominicana es el subsector de la agropecuaria con mayor nivel de innovación y tecnología. Esto gracias a las grandes inversiones que se han venido realizando con la finalidad de ofertar al pueblo dominicano productos de calidad e inocuos a precio competitivo. Exhortamos a todo el pueblo dominicano a seguir confiado en los miles de productores que día a día se levantan para garantizar que el pollo y el huevo proteínas preferidas por nuestros ciudadanos llega hasta los más recónditos lugares de nuestro país. La Asociación Dominicana de Avicultura y los productores nacionales garantizamos al pueblo dominicano que la enfermedad de Newcastle no representa ningún peligro para la salud de nuestros consumidores, tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Y nos reiteramos en la disposición de demostrar estos argumentos en cualquier escenario. Comer pollo y huevo es más seguro que nunca. Este comunicado serio y amigos televidentes, pues, emitido producto de esta situación que ha generado el hecho de de que se han estado en eh, la prensa en vez de hacer eso mejor, hace, orientar, mejor hacer Sergio, en, en vez de dar noticias para que la gente lean, pero noticias que prácticamente eh, lo que crean es una incertidumbre crean eh, pánico en el consumidor y pánico en el en el que sí porque eh, decí, en, en relación decía a Sergio, el ministro de agricultura mar Benítez, que el, el, el asunto de la gripe aviar está en el país desde de, el año 2007, exacto. pero que está controlado, y esto del Newcastle no es más lo que somos del campo sabemos, otro nombre es de el de Moquillo. Moquillo. y como establecen esas organizaciones no es, no afecta eh, al, al, al, al, al, el consumo, porque no es, no se transfiere. Es, un, una, bro, es, es un brote de, como una gripe, como nosotros, es igualito. Es enfermedad que puede afectar al pollo. Lo que sí ha afectado esta información no, no, el esta, el es, es el consumo mundial. Claro, porque ah, disminuye sí. con la población avícola, disminuye. Claro, y como establece este, este comunicado, afecta de manera significativa a ese grupo de empresarios avícolas que tenemos en el país y que, como señala Sergio, gracias a, a la que no han es que escatimado esfuerzo, a las grandes inversiones que han hecho claro. para servirle al pueblo dominicano un pollo con la más alta calidad. Así que <coughs> esto no es. Así como lo dicen las autoridades, esto no causa ningún tipo de daño, nosotros en la próxima semana vamos a tener aquí expertos <coughs> hablando de esa situación que está afectando actualmente el consumo de pollo en la República Dominicana, que no es un secreto para nadie. Hacemos un recorrido por los supermercados y los lugares de expendio de este tipo de productos como es el pollo, no, podemos darnos cuenta y percatarnos de que ciertamente el consumo ha disminuido tal vez por una sí. mala información. Eh, que se ha estado Difundiendo a través de los medios de comunicación Así que ahí está el comunicado Y reitero, nosotros vamos a estar Haciendo alusión y vamos a estar expertos hablando De claro. esta situación Es verdad Y saber que Una información errónea Una información mal sana, mal infundada Puede dañar mucho la economía dominicana Porque eh, Dependemos mucho Ese Es uno de los, de los productos que de más Venta a nivel nacional e internacional Claro Porque que Nosotros es. le vendemos a, a nuestro vecino sí. Que, que tiene una solubilidad tan, tan buena Que ellos de cualquier cosa Pero se quedan. El, el, el, el pollo es el El acompañante, el acompañante por excelencia De la rusa Se ve como para cien mil cosas sí, sí, para todo que, Señor, eh, bueno. ahí Hoy